Bien, bueno, yo voy a ser muy breve. Como sabéis, me acompaña Manuel Baena, eh, Manolo Baena, compañero y amigo de esta casa, y también, bueno, es el coordinador local de la Asamblea de Puentes Genil, que está aquí con, con nosotros. ¿no? Eh, el motivo de, de la rueda de prensa, una rueda de prensa muy importante para nuestra organización, ...es porque como sabéis el juzgado de instrucción número 8... ...que era el que estaba instruyendo toda la causa... ...de lo que era, eh, lo que se llamó la operación Educentro... ...en marzo de 2015, pues, eh, imputó... ...yo si hay alguna palabra que no eso ...tú luego, Manolo, luego me la corrige, ...imputó a Manuel Baena en un caso, eh, en este caso... ...con respecto a los cursos de formación impartidos por la empresa municipal... Eh, una empresa municipal que hay en el ayuntamiento de Puente de Ní por valor de unos 45.000 euros aproximadamente y este hecho se produce curiosamente en plena, en plena elección autonómica recordaréis que eh, Manuel Baena eh, en, en, automáticamente de que sucedió este hecho pues puso eh, su militancia digamos en stand by como se suele decir en los ordenadores eh, y eh, renunció digamos a su eh, ...posibilidad de ser parlamentario... ...en el caso de haber sido elegido... ...aplicándosele automáticamente a él... ...auto aplicándose... ...el Código Ético de Izquierda Unida... ...que en ese momento... ...bueno pues que actualmente... ...tenemos para las personas que... ...están imputadas en algún caso... ...como este que estábamos... ...bueno pues... Eh, ...pasado el tiempo... Eh, ...se ha archivado la causa... ...sin ningún tipo de... Eh, ...bueno... ...de motivo más... ...para seguir adelante... Y eh, queremos, bueno, pues hoy públicamente reconocer varias cosas. La primera, que nosotros siempre lo dijimos en su momento y lo volvemos a decir ahora, entendíamos que eh, este era un proceso meramente político con una instrumentación importante de todo el proceso policial y judicial y que se hace en un momento político clave que eran las elecciones autonómicas de marzo de 2015. ...que siempre entendíamos y lo seguimos reconociendo... ...y como se ha demostrado, pues la honestidad de Manuel Baena... ...que ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido la provincia de Córdoba... ...desde el principio de la democracia en el 78... ...y que, eh, bueno, Izquierda Unida siempre eh, ha respaldado a Manolo... ...pero teníamos un código ético que él mismo fue el primero... ...en, eh, como digo, en, en cumplir, sin que bueno, desde la organización le tuvimos nunca que decir absolutamente nada a este respecto, porque él siempre antepuso los intereses colectivos a los intereses individuales. Pero llegado el momento, bueno, pues queremos aquí públicamente, bueno, pues seguir reconociendo esa honestidad que siempre ha tenido Manolo desde, eh, desde que empezó su vida pública, y bueno, pues que eh, como siempre, bueno, pues sigue en Izquierda Unida trabajando, para la organización, en este caso a nivel más local y más eh, particular de, de su pueblo ayudando a los compañeros y a las compañeras que están que están allí eh, no dudamos en pedir eh, o estamos estudiándolo mejor, pedir responsabilidad patrimonial por todo lo que ha pasado en este proceso ahora Manolo cuando lo explique sabréis mejor lo que queremos decir con esto, ¿no? y estamos bueno, pues estudiando todas las vías para aclarar bueno, pues como en ese momento determinado pasó lo que pasó y, bueno, pues también como somos personas, somos seres humanos, el daño moral y el daño personal que se le ha hecho a Manolo, que eso ya es irreparable, ¿no? Eso ya no tiene posible reparación eh, para él, para su familia, para sus amigos, para sus compañeros fundamentalmente y sus compañeras de Puente Genil y el daño que le han hecho a la organización en Puente Genil y en la provincia intentando, bueno, pues en, un, en una jugada de muy mal arte... Puede dañar su imagen yo sin más le dejo la palabra a Manuel. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir a escucharnos eh, Bueno, esa imputación yo creo que plantea una serie de paradojas y posiblemente aclarar esas paradojas nos permita eh, una, un posicionamiento político con respecto a lo que está pasando en la justicia y en, en la policía durante estos últimos años eh, os, os cuento algunas de las cosas que se planteaban en el, en, el, en el dossier que la policía realiza plantea que ellos van a estudiar eh, no van a estudiar ayuntamientos los cursos impartidos por ayuntamientos porque no tienen ansias de beneficio privado ni los del corte inglés aunque en ese punto la policía muestra sus reservas diciendo que porque tienen que darle dinero a empresas se dedican también a expresar sus opiniones y claro, el primer, el, la primera dificultad es que Sodepo era una empresa pública 100%, que no repartía beneficios nada más que al ayuntamiento, es decir que es el ayuntamiento igual que cualquier otro ayuntamiento. En segundo lugar, y es lo primero que dice el juez cuando emite su auto, es que el curso era por una cantidad de 49.290 euros, y que imposible que fuera delito siempre que, que sea inferior la cantidad de 120.000 euros. Las posibles irregularidades administrativas tendrían que resolverse si, si existieran a nivel administrativo en la delegación correspondiente y no en esto. Y el tercer punto es el que hace referencia a unas supuestas firmas falsificadas que ustedes saben que en la convocatoria de cursos están reguladas por órdenes que determinan cómo se evalúan el porcentaje de asistencia, etcétera, etcétera y que el porcentaje de asistencia de, de alumnos y demás pues no hubiera provocado ninguna devolución porque se habían conseguido los, los topes que marcaba la administración y por tanto esas supuestas firmas falsificas no tenían ningún sentido porque no hubieran significado nada y en el caso de que se hubieran anulado ...el porcentaje de alumnos que habían terminado el curso... ...que habían hecho las historias... ...pues justificaba el cobro íntegro... ...entonces, bueno, yo creo que hay que ser muy espabilado... ...para entender que claramente... ...ha sido una maniobra política... Eh, ...los más mayores a lo mejor recuerdan una obra del Joglar... De ...que se hizo en la transición, se llamaba La Torna... ...La Torna era la cantidad de pan que se añadía para que pesara un kilo... En este caso, pues me ha tocado a mí ser la torna, era el, el que tenía que aparecer para que Izquierda Unida también estuviera pringa en estos acontecimientos. En una cuestión que empieza a investigarse más de seis meses antes, que curiosamente cuando me llaman y posteriormente filtran la noticia es el día antes del inicio de la campaña electoral para el Parlamento Andalucía. Yo entiendo que con el jefe que tenían, el señor ministro del Interior, montando. ...bandas especiales de policías para perseguir a la oposición... ...pues los subordinados pues... ...se entenderían que estaban justificados para hacer ese tipo de historias ¿no?... ...que lo único que hacían era jugar al, al, al juego al que jugaban sus jefes... Eh, ...imagino que no les vendría mal ni al Partido Popular ni al Partido Socialista... ...la aparición de Izquierda Unida en esos dosier... ...porque eso implicaba tener un elemento más de desgaste... ...contra una organización como la nuestra... Eh, la cuestión es por qué Puente Genil Yo no, me, no considero que sea un personaje importante Como para que vayan a por mí Yo entiendo que aquí se juntaron dos necesidades Una necesidad de sospecho La necesidad de los, los políticos de mi localidad del, del PSOE de mi localidad Que manifestaron públicamente más de una vez Que, que me querían convertir en un cadáver político Claro, para ellos la política fuera de las instituciones no existe entonces pues es lógico que si sacan de las instituciones te consiguen un cadáver, yo entiendo que tan importante o más importante de las instituciones es el trabajo que se hace fuera de las instituciones para intentar frenar esta, esta oleada de recortes a todos los niveles que estamos sufriendo en este estado ¿no? es una pena que cuarenta y tantos años después de la transición aquellas cosas que se consiguieron o las luchas de la gente en la calle no las estén arrebatando tanto a niveles económicos, a niveles sociales y a niveles policiales. ¿no? Eh, entonces creo que se juntan esta doble necesidad, que es la necesidad de los chicos de mi pueblo de eliminarme políticamente según ellos, creando esta sombra de dudas, que como ha dicho antes eh, Perico, eh, esta mancha, aunque se laven dejan cerco, para siempre, eh, pues eh, usar eso y a los de aquí pues no le vendría mal imagino que consultarían con los jefes y le dirían estupendo, metemos a Izquierda Unida en el, en el lote y ya está lo que no entiendo es que una unidad especializada en delitos económicos no sepa hacer reglas de tres sea incapaz de conocer los límites que, que significan un delito o que no significan un delito y me <risa> da mucha pena que estemos pagando con nuestros dinero a gente tan torpe a gente eh, que parece que le falta incluso la EGB, y que yo espero que me terminen denunciando los sindicatos policiales para que demostremos en los tribunales eh, realmente por qué se produce esa acusación. Sería bueno que ellos explicaran por qué lo hacen, porque son servidores públicos y tienen que dar explicación a la sociedad de las cosas que hacen, porque la sociedad les paga. Eh, y bueno... Mmm... Me da pena, ya digo, que esta es unidad y me, me pone en duda todas las investigaciones posteriores. Yo no sé si les pagan productividad por llevar muchos casos al juzgado. Entiendo que esa productividad debería estar matizada por la calidad de lo, de lo que presentan al juzgado. Y evidentemente, en este caso han presentado una auténtica porquería eh, desde el punto de vista legal. ¿no? Pues nada, lo, lo que hacemos es recordar a los ciudadanos y a las ciudadanas cómo funciona. ...parte de la policía de este país... ...recordar y desde aquí solidarizarme con... con el cantante de Descondos... ...con Casando de la chica de Carrero Blanco, etcétera... ...porque entiendo que está haciendo una, una, una ofensiva... ...que como decía antes, pues no retrotrae... A, ...a tiempos anteriores a la transición... ...y plantear que esta la solución es... ...lo que se está planteando... El ...trabajo en las instituciones y el trabajo en la calle... ...no podemos permitir que nos sigan quitando derechos, libertades porque al final resulta que toda la lucha de nuestros padres de nuestros abuelos por conseguir mejorar las condiciones de vida de los españoles, pues la estamos tirando a la basura. Así que desde aquí, pues, un llamamiento a la sociedad para que no permita este tipo de, de transgresiones serias, no solo desde el punto de vista ético, sino también desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político y demás. Y ya está, estoy a su disposición para lo que... Ha dicho Pedro García la imposibilidad de, alguna manera, de restituir eh, ahora, ya no solo políticamente, sino personalmente ¿Y cómo van a hacer ese estudio para pedir ahora una responsabilidad patrimonial? Por eso, porque como las acusaciones eran infundadas y han provocado un importante dejache y un importante menoscabo de mi figura pública, pues eso entendemos que implica una responsabilidad y vamos a estudiar la posibilidad de reclamársela a los firmantes de esa denuncia, a la policía que firmó esa denuncia y si no, porque nos falta el dinero, pues a ver si ellos me denuncian a mí podemos vernos en un juzgado, el más cómodo para nosotros nos podemos ver en un juzgado para que ellos expliquen a un juez por qué imputan a un señor que no reunía ninguno de los requisitos que se planteaban porque estábamos al día en la seguridad social, se, se contrataron al... ...a los trabajadores que se habían planteado... ...se si iban a contratar... ...se utilizó el dinero para comprar el material... ...que se tenía que comprar, etcétera, etcétera... etcétera ...no había ningún motivo... ...y tuvieron más de seis meses... ...para, para, para planteárselo... ¿no? ...de hecho, hay respuestas que le dan monitores... ...que no aparecen en el auto de la policía... ...en el, en el, en el informe de la policía... ...porque no les interesaba... Eh, ...y crean pues una especie de castillo... ...de arena tremendo... Eh, ...sin base ninguna y claro... Lo que pasa es que son dos años los que hemos tardado en aclarar que esto era una, un montaje, ¿vale? Y me parece grave, ¿no? En mi caso porque me afecta a mí, pero entiendo que en general, el estar durante dos años señalados, si sí, sí, sí, os recordáis, ya lo intentaron anteriormente, con el caso del cuartel, que me tuvieron cerca de nueve años o diez pendientes a esa historia, me parece excesivo que un sistema político permita este tipo de comportamientos pero también a la organización de Izquierda Unida, en ese momento, y desde los 80, pues Genil era una de las referencias. No solo era la Manolo Baena, Alberto Rosales, había ahí una generación. ¿Cree que también hubo un... ¿Pudo haber ahí también un acoso político a la organización? Hombre, éramos una molestia importante, Puente Genil, el segundo pueblo de la provincia y era una molestia que no estuviéramos en el bando de, de, del Partido Socialista. ¿no? Pero, y yo creo que ahí confluyen los intereses del equipo de, de Puente Genil, del, del Partido Socialista, y la guía inefable del que entonces era subdelegado del Gobierno, el señor Jesús María Ruiz, que posiblemente todos ustedes hayan oído eh, algunas cosas no muy agradables de su comportamiento desde la subdelegación. Yo creo que a, aprovechan eh, esa historia, les viene bien a los dos niveles, Vuelvo a decir, no creo que seamos tan importantes, pero en los dos niveles le viene bien al Partido Socialista porque pueden recuperar un pueblo que habían perdido y a los de mi pueblo porque evidentemente matar al que se les opone es pues, la mejor manera de eliminar el, el debate. Pero usted ha dicho que es el ministro del Interior el que creó banda la policía para seguir a la oposición, el ministro del Interior del PP, y la reclamación patrimonial en todo caso la interpone usted, según ha dicho... Contra los policías que crearon un castillo de arena claro. sin base ninguna. Por mucho que le gustase al PSOE que usted acabara diputado el PSOE no presenta denuncias ni estuvo relacionado, al menos que usted diga ahora lo contrario, con esa. No situación. tengo pruebas, pero sí puedo plantear eh, que qué hace a que la policía se interese por una empresa pública, 100% pública, después de haber manifestado en su informe. ...que iban a omitir el estudio de los cursos dados por los ayuntamientos. Yo pienso que hay quien lleva una serie de papeles... A, ...a la policía... ...y les plantea la posibilidad de jugar con esos papeles... ...y que ellos pues después de las consultas que imagino que hicieran... ...entienden que, que les que le viene bien a todos. ¿Y sabe quién le lleva esos papeles? ¿Qué? ¿Sabe quién le lleva esos papeles? Hombre, yo entiendo que los únicos que podían llevar papeles los que en esos momentos gestionaban esos papeles... Es que en esos momentos solo había un grupo de personas que gestionaban esos papeles. En marzo de 2013, ¿cómo se va a hacer la.? Bueno, a ver algún vamos, a estudiando, vamos a estudiarlo, vamos a estudiarlo. Cuando lo estudiemos ya diremos. ¿El, el, el otro lado. ¿Qué, ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a hacer una restitución? De, porque aunque fue el candidato, antes de que el grupo bueno, parlamentario esté formado, no sé qué función va a. a si va a ocupar alguna otra función ahora, si va a dar algún... Ahora voy a solicitar mi, mi reingreso efectivo en Izquierda Unida, porque antes había pedido mi cese cautelar, ahora pido mis reingresos, eh, y estoy a disposición de mi organización como lo he estado siempre, para lo que quieran. Yo entiendo que... Yo llevo desde el año 70 interviniendo en política, y de hecho mi periodo institucional ha sido... Posiblemente la mitad de ese periodo. Entiendo que hay muchas otras cosas que hacer fuera de las instituciones y que ahí estoy dispuesto a trabajar con mis compañeros para, para bueno intentar frenar por lo pronto lo que se nos está cayendo encima. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias.